Hola, muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo Y bueno, hemos venido aquí a la casa porque, porque, porque, porque Nos han traído el cheslón Como veis, es enorme, la verdad es que te puedes tumbar aquí si quieres Y, y bueno, pues la verdad es que ocupa Puedes tumbarte perfectamente con las piernas estiradas Lo cual está bastante guay Y, y bueno, lo hay de este cheslón que tenemos aquí es que se puede extender, ¿vale? Como veis ahí, se puede extender <risa> y, y otro secreto que tiene este cheslón de aquí es esto de aquí, ¿vale? Puedes empujar hacia atrás y esto se tumba. Y bueno, pues es mucho más cómodo. Y también lo puedes echar pues para adelante, lo cual pues está bastante bien. Así que guay, ya tenemos un cheslón Lo que sí, pues bueno, tendré que coger una mesita de estas de, de café Que se dice para que quede completo el salón Porque esta es ahora mismo de Decathlon Entonces pues no, no queda bien Pero ya tengo en mente una mesita Y luego, bueno, pues como veis Pues aquí así quedaría la, la distribución, ¿no? El cheslón aquí como en este lado Y luego pues dividiendo el salón Y luego pues la mesa y el espejo yo creo que no queda no queda del todo mal Yo creo que queda bastante bien Y bueno, han sido 517 euros Bueno, 515 euros El cheslon Y también una, una, un canapé no De estos para la cama Para mi habitación Y ahora os lo enseño Y también el problema es que Al traer las piedras Pues también hemos tenido problemas con el silent block Que es como... Un, un soporte para el motor, eh, un soporte, lo que soporta el motor, entonces pues bueno, estaban partidos o estaban rotos y nos lo han tenido que cambiar y eso son 150 euros más. Y ahora mismo en el banco la verdad es que <ríe> voy medio pelado, así que bueno. Y, y nada, al menos pues tenemos una cosa, una cosa menos y yo creo que esto va cogiendo forma y va pareciendo un hogar. ¿Qué pasa? Que la luz no está dada aún. Llevamos como un mes y medio todavía detrás de, de la luz y no hemos conseguido avanzar demasiado. Simplemente pues bueno, han cambiado un par de, de cosas en el, en el registro de la luz y ya está. No han hecho nada más. Así que pues estamos a la espera de que... Pues, no, pues que nos pongan la luz, nos hagan el enganche Iberdrola de la luz Así que Iberdrola, si ves este vídeo, que no creo, pues ponme la luz De, de una vez Seguro que si fuera un famoso de estos que tienen millones de, de visitas Pues ya me hubieran puesto la luz Pero como solo tengo 10 visitas por vídeo Y eso como mucho Pues no me pone la luz, ¿qué le vamos a hacer? Así que Iberdrola, ponme la luz Y bueno, ya nos pasamos a lo que es la habitación Donde nos han puesto el canapé como veis ahí ¿vale? esa es una pata de canapé y, y bueno la cama ya pues ya estaría elevada aunque bueno antes pues dormíamos en el suelo y bueno con mucho echábamos la siesta ¿eh? nada, nada tampoco se puede hacer mucho más aquí y, y bueno pues nada pues ya está <risa> hemos puesto este redón pero la verdad es que se queda corto porque no es de esta cama pero ya tiene más presencia, tenemos aquí la mesita de noche y tal, tenemos que poner un cabecero, ¿vale? Porque, porque bueno, queda feo sin, sin cabecero. Hay que ponerle un cabecero que, que cubra la cama, al menos. Y, y pues bueno, las luces, como hemos dicho, pues por ahora que le vamos a hacer, no se pueden poner. Y también lo que tenemos que hacer aquí es eh, pues poner los muebles de de los armarios empotrados, porque ahora mismo pues simplemente es un armario con, con las tapas, pero no tiene no tiene absolutamente nada, entonces pues bueno hay que hay que ponerlo en condiciones con sus baldas y todo para poner poner la ropa, los calzoncillos y todas esas cosas, y los calcetines, ¿no? pero bueno, ah mira, qué luz más chula la persiana me, me deja unos lunares muy guays así que nada, esta ha sido la actualización de la, la semana, bueno del día porque voy actualizando Cada día el blog De la casa y nada Espero que paséis Una buena semana, ya estamos a miércoles, mañana es jueves Y ya verás cómo la semana se pasa Muy, muy rápido A ver qué tal se presenta este Bueno, final de año No, digamos que es el, La última etapa de este año 2020 Que la verdad es que ha sido bastante curioso Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego